Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar del depósito que vamos a ponerle. podéis observar es un depósito de una onda CB400 el cual pillé en un desguace de motos por un buen precio por eso me, me decanté por él pero como podéis ver tiene sus defectos tiene sus imperfecciones pero bueno como va a ir pintado todo va a ir restaurado la única pega y lo que más me disgusta es a ver si podéis observar es que está oxidado como podéis ver el interior está un poco mal. Entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser quitarle el óxido de dentro o intentarlo en varios días y os enseñaré cómo. En este caso vamos a intentar quitar el óxido de dentro con vinagre. Esto es un vinagre con el 8% de acidez. Hemos comprado 5 botellas, 5 litros y vamos a ver cómo funciona. Una vez echado los 5 litros de vinagre, lo que tenemos que hacer es esperar a que actúe. Lo que tenemos que hacer también es agitar un poco para que llegue a todos los espacios el vinagre, aunque esto es un proceso lento que durará varios días. Bueno amigos, ya han pasado 48 horas desde que pusimos el vinagre dentro del depósito. ¿Qué pensáis que ha pasado? ido el óxido o estará aquí? Dejadmelo en los comentarios. Y mirad, como veis, el óxido más profundo se ha ido. Pero aún así, no es suficiente. Habrá que darle una capa de algún barniz o algún tipo de protección para que el óxido no vuelva a aparecer. El siguiente paso que haremos será arreglarlo estéticamente que como podéis ver está un poco mal tiene un poco de óxido, tiene bastante cajarilla tiene un bolloncete vamos a ver, vamos a quitarle la pintura ahora lo que vamos a hacer es echarle un poco de decapante para quitarle la pintura y ver cómo está por el exterior este decapante es bastante fuerte con lo que en poco sabremos cómo, cómo está porque se irá la pintura hay que echarle bastante cantidad para que la pintura se vaya hay que echarle bastante cantidad para que haga efecto y la pintura se vaya como veis empieza a levantarse así que sin más os dejo con la cámara rápida Ya hemos conseguido quitar parte de, de la pintura del depósito y nos hemos encontrado unas cuantas sorpresas. ¿Queréis verlas? Vení. Aquí podemos ver que, que por el óxido, por la corrosión, ha aparecido un agujero, el cual tenemos que tapar inmediatamente. Vamos a empezar limpiando un poco la zona. vamos a echar un poco de acetona para que no haya ningún tipo de grasa y ahora a echarle el rural. Como no es mucho tampoco vamos a excedernos que no estamos para gastar, vamos a echar un poquito. Como veis es un pegamento bicomponente el cual hay que echar 50-50 y esto lo que hace es que endurece de tal forma que se, se parece mucho al se parece mucho al acero, al aluminio es un pegamento bastante fuerte que también cuesta bastante de mezclar tenemos que mezclar y que se quede con un color homogéneo que solo aparezca un, un color, no los dos no he cogido el mejor... Mejor mezclador, cartón, como veis, está haciendo las ondulaciones, pero bueno, parece que lo estamos consiguiendo. Vamos a empezar a echarlo que tenemos que intentar es que penetre un poco en el agujero para qué para que no vuelva a salir Ahora lo que hay que hacer es dejarlo secar y según el fabricante varía el tiempo de espera. Este por ejemplo son 24 horas. Como podéis ver esta zona está muy pero que muy oxidada, entonces lo que tenemos que hacer es intentar quitar el mayor óxido posible y después de quitarle el mayor óxido posible sanear. ¿Qué pasa? Que no quiero soldar en el depósito, ¿por qué no quiero soldar? Pues porque huele a gasolina, entonces lo que vamos a hacer es echar un quitaóxido. Es un producto químico, el cual ya he usado en varias ocasiones y funciona bastante bien. Entonces, voy a sañar un poco. Una vez que está más o menos limpia la, la superficie, lo que hay que hacer es echar el producto químico. En este caso es Oxino Lo he usado varias veces y la verdad es que me ha funcionado bastante bien. Lo que hace es, el producto químico coge el óxido y lo convierte en una barrera protectora hacia el hierro. Lo que hace es eliminar el óxido y una vez eliminado el óxido es una capa protectora. Este producto lo que nos indica es que esperemos 5 horas, así que en un ratillo nos vemos. Como podéis ver, han pasado ya las 24 horas y esto está más que duro. Y al igual, el tratamiento de óxido, como veis, ha hecho una capa protectora y ya no se ve tan marrón. No es tanto óxido. Así que, vamos a continuar. Lo siguiente que tenemos que hacer es... Lijar todas las imperfecciones, por ejemplo la pintura, los bullones, el óxido o por ejemplo las sorpresas que nos hemos encontrado tras quitar la, la pintura. Vamos con ello. Como veis en toda esta zona lo que han hecho es poner un poco de estaño y tras ello ha aparecido el óxido. Lo que vamos a hacer es lijar un poco y tras lijar vamos a darle con ossino. ya tenemos toda la superficie lijada, lo mejor posible. Como siempre digo, no somos profesionales. Y lo que vamos a hacer ahora es echarle la masilla. Vamos a hacer la mezcla y se la echamos por las zonas donde esté un poco abollado, no tenga muy buena pinta, etcétera. Vamos con ello. Ya tenemos la masilla dada por la mayoría de los buyoncetes que tenía en el depósito y, y los desperfectos. Ahora faltaría lijarlo y dejarlo listo para la pintura. Pero para que no se haga muy, muy largo este vídeo, lo vamos a dividir en dos. Así que dale like, comenta, compártelo con tus amigos y dale mucho apoyo para que traiga el vídeo cuanto antes. Sin más, os dejo con el final.